en tus manos. Ojo que no es un software para que tú hagas tus propios diseños, sino que son diseños que ya están hechos para todos los usos y que tú simplemente tienes que modificarlos con PowerPoint. Con PowerPoint para que tú puedas tener todas las variedades que tengas y poder generar ingresos, ya sea vendiendo los diseños, ofreciendo los servicios o simplemente mejorando los diseños que ya tienes para tu sitio web, para tu negocio, para tu e-commerce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 Que te ayudarán a tener diseños ilimitados y plantillas listas para vender o para usar. Dice que son perfectas para crear y revender las plantillas listas hechas para ti. Con animaciones y en fin, varias cosillas. Aquí te, te ponen la presentación, no la voy a poner completa. Te voy a Mira, ahí está. Como adicionar, las plantillas originales, tienes más... Hay un montón de cosas, ¿ves? Yo te las voy a mostrar ahora, así que vamos a ir sin prisas. La carta de presentación, ya sabes que este tipo de cartas son muy largas. Cada negocio, marketer, creador de contenido, youtuber, diseñador gráfico, diseñador web, agencias de, so de social media y un montón de otras en, en el planeta deben tener diseño gráfico. Efectivamente, tienen que tenerlo problemas, tienen que empezar desde cero o comprar imágenes extra o comprar una plantilla o contratar un diseñador gráfico ahora puedes crear y revender vídeos y gráficas de alta calidad como un pro bueno, vamos a verlo, esto es Power Switch. mira, ahí están diferentes plantillas, voy a ir directamente a lo que es, el paso 1 elegir la template, desde aquí te lo pone el paso 2, editarla como tú quieras y el paso 3, guardarla y exportar el archivo Así de fácil. Bueno, ya lo tenemos ahí. Y vamos a ver qué es lo que tienen. Tienen vídeos promocionales. ¿Ves? Este tipo. Vamos a dar clic aquí. ¿Ves? Ya están hechas las plantillas. Ya están hechas las animaciones. Ya está hecho todo. Tú simplemente tienes que sustituir con tus textos o con tus imágenes. Y eso es todo. ¿Ves? Ahí si tú tienes una tienda de... Gafas o de lentes para el sol De sombreros, lo que sea, tú ya lo pones Ya está todo listo Simplemente sustituyes una imagen por otra Un texto por otro Y se acabó, eso es todo Lo voy a detener, porque hay muchísimas Y quiero que veamos varias veces Estas son vídeos promocionales Ahí lo tenemos, Todo estos vídeos promocionales Animaciones para Instagram Tanto en vertical como en cuadrado Estas son las cuadradas Es Cuadradas, cuadradas, cuadradas Y luego aquí están las verticales por ejemplo, vamos a poner esta. Para que la veamos cómo es encuadrado. les este dura muy poquito. Bienvenido a nuestro gimnasio. Bla, bla, bla. Estas animaciones están hechas. Tú simplemente tienes que cambiar los textos o las fotos. Y ya solitas se integran en la animación que está creada para ti. Ahí está. Fuera, la quito. Luego vienen presentaciones. Son en formato pantalla. En ratio 4 a 3. En ratio 16 a 9. Tienen... Logos y digital cards. Las digital cards son muy interesantes porque ahora todo el mundo las está poniendo. Por ejemplo, esta. Mira, ahí está. en la tarjeta digital. Y listo, así de sencillo. Fuera. Tarjetas de negocios, cartas de agradecimiento, cartas de gracias. ¿Ves? Ahí los tienes. Están hechas ya todas en PowerPoint. Presentaciones estáticas. No todo es vídeo. Presentaciones estáticas también. Míralas. Súper bonitas, súper modernas. Banners. Un montón de banners, un montón, un montón, mira con los blobs estos que se llaman, súper bonitas. En diferentes tamaños, en verticales, los roll-ups que son enormes, son, son banners súper grandes. Elementos para Instagram, ¿ves? gradientes, para que lo pongas en el fondo. Frames, mira qué bonitos estos frames. Aquí en lo que está transparente tú pones tu imagen o tu vídeo y todo lo demás queda así detrás, súper bonitos. Tienes muchas etiquetas así bonitas para poner videos, video frames, diseños de Facebook también. ¿Ves qué bonita se ve ahí en Facebook? Te ponen el completo. Más cositas, más, más, más para Face. Posters, templates, posters también. Y eso es lo que tienen ahora mismo. También tienen un Big Bundle para marketers, negocios y más. Para e-commerce, anunciantes, youtubers, freelancers, social media, marketing managers, en fin, un montón de cosas nos dicen que el precio para todo esto es ya sea en personal o en reseller yo evidentemente tengo el reseller es 21 para reseller y 18.99 el personal, ojo que cuando dicen solo queda una copia es verdad, cuando alguien la compra este precio va a subir y este precio va a subir, bueno, ahí está y además tienen un embudo que es bastante largo, te lo voy a mostrar, este es el embudo el FE, que es el que te acabo de mostrar entre 19 y 27, que tiene estas cosas, 26 promo styles, 18 social media ads, 24 presentaciones animadas, 74 identidades de negocios, 300 presentaciones estáticas, 438 banners, 117 elementos de Instagram, 57 diseños para Face, 30 posters de Science, en total 5, 1100 diseños hechos para ti, con uso personal o de reseller, lo que tú quieras comprar. Además tienen un par de otros que te voy a mostrar ahora mismo. Este es el Otto 1 que tiene más plantillas. ¿Ves? También se puede comprar como reseller. Son 1900 más eh, de todo lo que ya hemos visto aquí. En lugar de, son 26 más 57. 18 más 30. 27 más 40. Es un montón. Y el Otto 2... Tiene además plantillas tipo películas, animaciones en vídeo para Facebook, videoanimaciones en vertical, en cuadrada, intros, salidas también tiene otros. Las notificaciones de YouTube también las tiene, que eso no lo tienen los dos paquetes iniciales. Diseños para banners de Insta, el Nameclar Designs, que ese tampoco lo tenemos aquí arriba. Y ya está, esta también viene con comercial o full private. Como ves, esta cuesta 57 dólares más 35 dólares más 27 dólares. Esto en versión FE. Si yo quiero la versión personal, 19 más 35 más 57. Si quiero la de reseller, será 27 más. Este es más caro, creo que son 20 euros más y aquí son 20 dólares más. Estaría dejándome más de 100 dólares. El paquete es verdad que es súper bonito. Es súper, súper completo. Y merece la pena. Merece la pena porque te ahorra un montón de tiempo. Te ahorra un montón de tiempo haciendo cositas. Este es el acceso al FE. En versión reseller. Porque yo tengo la versión reseller. Y mira, ves, aquí vienen. Tú simplemente tienes que descargarlos. Y eso es todo. Vienen, puedes descargarlos todos. Vienen las fuentes. Para que tampoco tengas problema con las fuentes. Luego las animaciones de social media. En fin, ya viene todo aquí listo para descargar. Son un montón de activos para tus negocios un montón y ya has visto que ese es el precio que llevan si te interesa aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a esto como yo soy reseller yo tengo un precio distinto al que tiene el vendedor y si estás en mi lista privada no tienes que pagar absolutamente nada porque tú lo vas a tener gratis ya sabes dónde puedes ir ahora mismo a nuestro sitio donde tenemos todos los freebies y descargarte la versión fe el otro 1 o el otro 2 o todos juntos completamente gratis. No vas a pagar absolutamente nada simplemente por pertenecer a mi lista privada. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces tanto a la compra del producto como a la lista privada. Si te quieres ahorrar muchísimo dinero te inscribes a la lista y si solo quieres este producto, hombre, lo compras a un precio imbatible, inigualable. Porque yo tengo la versión de reseller y la capacidad de venderlo a un precio distinto. Al vendedor bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí solo quería mostrarte hoy lo que es Power powersheets todo el poder de diseño en tus manos completamente gratis para mi lista privada o a un precio súper especial si no estás en mi lista aquí abajo te dejo los enlaces para ambas cosas para que tú disfrutes completamente diseñando y haciendo negocio con todo el diseño en todos los social media y en todos los anuncios incluso canales de youtube sin Mover un solo dedo. Marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te sea muy útil, que vayas corriendo y lo uses si estás en la lista privada y si no, pues ya sabes, suscríbete. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!